A la temporada número 5 de Al 100 Esperamos que estén preparados Para todas estas nuevas actividades Que tenemos para ustedes No se pierdan de nuestros episodios Y nuestros retos que tenemos preparados Para ustedes con los nuevos integrantes Alison y Henry Los esperamos